En el capítulo anterior desarrollamos el método edit y el método update. El método edit enviaba un formulario para que el usuario pueda editar la información de un post que ya existía en la base de datos. Y el método update se encargaba de realizar la conexión a la base de datos y actualizar ese post y luego redirigirlo. Ahora en este último capítulo de la creación de un CRUD en Laravel vamos a desarrollar el método destroy. El método destroy nos permite eliminar un post según el ID que le pasemos. Para ello vamos a ir a la vista Joe y vamos a agregar un formulario con un botón. Como estamos utilizando Blade, vamos a escribir entonces for, open para abrir el formulario y dentro de este le pasaremos un array. con el parámetro url, el cual le indicamos hacia dónde va a enviar la información, que va a ser post, barra, concatenamos el id del post que va a eliminar, y el otro parámetro va a ser el método por el cual vamos a enviar el formulario como estamos usando un controlador restful lo que vamos a hacer es enviarle el método delete esto hará que se ejecute el método destroy. y ahora vamos a cerrar el formulario diciéndole form close y en el medio agregaremos el botón diciéndole form submit y el nombre del botón, es decir, eliminar para que se muestre. Guardamos, vamos al navegador, ingresamos a alguno de los posts y vemos que aquí está el botón. Ahora, para que se ejecute el método destroy, necesitamos escribir algo de código, es decir, hacer la conexión a la base de datos, buscar el post y eliminarlo. Vamos al controlador post controller y en el método destroy, Vamos a declarar la variable post, que va a ser igual al modelo post. Usamos el método fin, le pasamos el id para que busque el post a eliminar. Y vamos a usar el método delete, que nos proporciona Eloquent. Este se encargará de eliminar ese post. Y por último, vamos a redireccionarlo. a donde están todos los posts la lista de los posts y ya con esto podemos eliminar los posts ya hemos terminado vamos a probar a ver si funciona lo guardamos vamos al navegador actualizamos y voy a volver hacia atrás a ver a toda la lista lo que voy a hacer es eliminar el post que habíamos creado presiono el botón eliminar efectivamente desaparece de la lista. Si quiero eliminar otro post, ingreso, presiono eliminar y listo. Ahora ya con este sistema totalmente terminado, podemos agregar posts nuevos, podemos ver los posts que tenemos creados, podemos editar el post y por último también podemos eliminarlo. Y con esto damos por finalizado el desarrollo del CRUD en Laravel.